seguimos preocupados desde diciembre este espacio ha sido eh, de los primeros que ha estado dándole seguimiento día a día al avance eh, y al éxito y fracaso del COVID-19 que lamentablemente hemos visto que los gobiernos de Latinoamérica eh, se han dejado doblar el pulso y no solamente los gobiernos, eh, ahí influye mucho la educación y, y, y el deseo de que

esto se pueda controlar. Seguimos viendo los fines de semana a personas eh, sin ningún tipo de conciencia eh, que se lanzan a las calles a compartir, a beber, como si nada estuviera pasando. Lo malo de esto, y lo bueno por un lado, es que el COVID tú no sabes de qué forma te va a dar, pero eh, por una parte es muy buena, pero también muy mala, que en la mayoría de casos es asintomático. Y digo que buena, porque...

Eso evita que muchas personas tengan que ir a un centro de salud, a un cuidado intensivo y también que lleguen a un punto crítico de la enfermedad. Pero es mala porque lamentablemente esos inconscientes ciudadanos que salen sin ningún tipo de, de protocolo, de distancia, de mascarilla, que salen a beber, eh, que salen a hacer fiestas, eh, le da y muchas veces ni cuentas se dan.

Entonces no le crea la conciencia porque quizás ningún familiar de ellos ha fallecido de esta triste enfermedad. Bueno, para muestro un botón, recientemente un vecino eh, que quiero aprovechar para mandarle la condolencia a nuestro vecino residencial en sueño falleció del COVID. Que, eh, eh, sería bueno que el ministro Plutarco Arias, el ministro de Salud Pública, retome la rueda de prensa, aunque sea semanal o quincenal

semanal o quincenal, porque en un principio, y reiteramos, diario no tiene sentido eh, la rueda uh -huh. de prensa, pero por lo menos do, una, una o dos veces al mes, por ejemplo, ya hoy, al final de este mes de agosto, él debió darse una rueda de prensa para ver cómo está la situación, porque vemos cómo están los picos, hay provincias que sí. eh, eh, este fin de semana aumentaron los casos y los fallecidos también, entonces bueno que él diga la situación y más ahora

que el gobierno empezó un plan con algunos ajustes parecido al que el gobierno saliente de Danilo Medina tenía, pero este nuevo plan que está encabezando eh, las autoridades eh, de, de, del gobierno del PRM deberían de, de decir ya qué eh, hemos tenido, si ha sido positivo, si no ha sido positivo eh, y, y, y, y qué está sucediendo y nosotros los medios no poder informar de una forma más detallada.

Nosotros no Así, podemos... Aparentemente, Roberto, Ajá. cuando llegue el momento de tomar decisiones importantes en torno a estos temas, Nación, por lo que se puede visualizar, las ruedas de prensa van a estar encabezadas por el presidente, Luis Abinader, y pues en el caso específico del sector salud, de Raquel Peña, quien es la encargada, la coordinadora del gabinete en sentido general. El toque de queda, actualmente, si me preguntan, no te puedo decir que es una medida

relativamente porque estamos viendo por ejemplo cómo un sector económico está siendo duramente golpeado y pues no ha podido reincentarse a esta nueva a este nuevo estilo de vida el caso del día de ayer en el sector villas agrícolas en Santo Domingo, un caso descomunal pero así se han visto muchísimos videos o sea aquí en República Dominicana el toque de queda y nada es lo mismo no porque mira mira yo estuve en la capital y para terminar la idea de la rueda de prensa eh

son ruedas de prensa que competen al Ministerio de Salud Pública, no necesariamente al Plan Nacional en contra del COVID, en cabeza de la vicepresidenta Raquel Peña. Eh, eh, a eso me refiero, que él debe, de, de, por ejemplo, hoy debió de hacer un balance del mes de agosto o de los días que él está enfrente al Ministerio de Salud Pública. Recuerda que el Ministerio de Salud Pública es que maneja la cifra diaria. El comité lo que trata es de hacer estrategias

generales, ¿entiendes? Entonces, por eso digo las ruedas de prensa por lo menos una o dos veces al mes, diaria sino no, porque diaria solo parece una lotería. Ahora bien, en cuanto al toque de queda, <ríe> y la gente va a decir, ah, que Roberto, tengo muchas cosas positivas del presidente, Luis Aminade, incluso hasta ahora, 15 días de su gobierno, tengo más positiva que negativa, pero una que, que hay que criticar

y lo digo porque lo viví, es eh, el toque de queda y los horarios. Fíjate que estuve en Santo Domingo el fin de semana, el viernes, eh, que estuvimos tra transmitiendo, uh, y en, en la autopista Duarte, a las cinco, a las cuatro de la tarde, se arma una maceta de tapón que empieza eh, desde... De,

el quinto centenario hasta el peaje Empieza ese tapón Desde el expreso quinto centenario Hasta el peaje de la autopista Duarte Un tapón De hecho yo duré Desde las tres y pico de la tarde Hasta las siete, casi a las ocho de la noche Para cruzar desde el quinto centenario En un tapón Desde el expreso quinto centenario Hasta el peaje Entonces lo bonito

que cuando, es, antes de llegar al peaje, tienen un retén, tienen un retén, eso era lo que estaba provocando el peaje, el retén porque ya eran las 7 de la noche, entonces, es, pidiendo el permiso de tránsito, señores, eso tiene que buscarle una solución, por ejemplo, los vehículos que vienen, Santo Domingo hacia el Cibao, a la hora pico, como dice en inglés, rush hour, tienen que

Habilitar el otro carril para que así descongestionen, porque todo el mundo en Santo Domingo que vive en esa parte eh, de los Rosalcarrizo, Pantoja, necesita llegar a su trabajo y todo el mundo sale 4 o 5 de la tarde para llegar antes de las 7 del toque de queda. Entonces, tienen que habilitar los carriles que están vacíos, que son los que van del Cibao hacia la capital, para que me entiendan, que están vacíos, descongestionados.

Entonces, tienen que buscar una solución. Hubieron varios peajes, pero ¿qué pasa? Esos peajes empiezan religiosamente, esos retenes para el tema del toque de queda, a las 7 de la noche, pero ya a las 10. Ya cuando se descongestiona el tapón, entonces se, se van los policías. Y lo mismo sucede en los diferentes sectores populares del país. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué

la policía pasa por un sector, uh, a los pariguayos que salen, se los llevan preso, que mayormente son gente que salen de trabajar, los tigres que están esperando, esperan que esa patrulla se vaya y aman la fiesta, a beber, a ponchar, en los comadones, en todas las zonas de los barrios, por eso las imágenes que la gente envía. Pero ¿qué pasa? La policía pasa una hora religiosamente, entonces no es así, hay que darle seguimiento, hay que darle seguimiento de hecho.

Esos sectores donde se arman esas bebederas y fiestas deberían de colocarle policía fijo, fijo, porque por ejemplo en el centro de la ciudad son poca la gente que salen y transita, son los sectores populares donde se arma la bebedera, eh, eh, eh, eh, eh, todas las violaciones al protocolo eh, de salud y ahí, aquí en San Francisco.

En esta semana, ¿tú hablas caso? Sobre los 10, 15 eh, y 20 casos diarios. ¿Sabes por qué? Por lo de don Miguelo. Sí. Que, uh -huh. por, que gracias a Dios, don Miguelo, muy responsablemente, que los felicito, mandó a través de sus redes a decir que no hiciera, porque iban a hacer una caravana, porque eso estaba don Miguelo. Para celebrar. Entonces, sí. ¿qué pasa? Eso que hicieron eh, frente al Palacio de Justicia estuvo mal por parte de...

El pueblo, no mal que, porque ya hablamos del de, de ese tema, y de las autoridades igualmente, exactamente, las autoridades de Jadez, de las autoridades de San Francisco de Macorís, y mala práctica por el pueblo. Lo de Don Miguel, ya eso lo hablamos, eso está claro, excelente, bien, así debió de ser, de que lo soltaran y le pusieran una media coerción flexible, excelente, pero.

Del pueblo a lanzarse a las calles. Ustedes van a ver los casos, ya empezamos. ¿Cuántos fueron hoy? 42 este fin de semana, ¿verdad? 40 y algo. Sí, Ajá. 40 y la algo. La semana antepasada, la semana pasada, tuvimos hasta cero casos en un día. Claro. Reportado. ¿Eh? Eh, prepárense mañana, usted va a ver 10, 15, 20. Y cada vez que sucede esto, para que ustedes entiendan, no es que uno quiera

yo quisiera que la cosa vuelva a la normalidad, yo quisiera volver a las actividades sociales, yo quisiera salir, darme un traguito, pero ¿qué yo estoy haciendo? Me adapto al horario, temprano, yo estuve reitero en la capital, me fui a un restaurante después de, de unos compromisos eh, eh, que tuvimos, además de la misa que se hizo eh, para despedir a, a nuestro tío político, eh, eh, Antonio Rafael Vargas, hermano de los ejecutivos de esta empresa,

y me fue a un restaurante y allí la gente fue temprano. Y ya a las 5, a las 4 de la tarde, usted tiene que irse para su casa. Y guardar los distanciamientos. Cuidarse. Todos queremos volver, pero vamos a durar más tiempo, señores. Entiendan esto, mi gente de, de, de, de los barrios. No tenemos que ser.

No, no podemos ser tan, tan ignorantes y creer que el COVID no mata el COVID mata está matando gente entonces vamos a adaptarnos vamos a sacrificarnos para ver si de aquí a diciembre podemos disfrutar de unas navidades porque eh, eh, de la forma que vamos en diciembre vamos a estar trancados y es peor entonces vamos a sacrificarnos o el gobierno que se ponga los pantalones

Siempre lo he dicho, es 24 horas los fines de semana y, y más temprano, por lo menos, por una semana, para que la gente entienda. Pero en los sectores populares que mayormente eh, eh, sucede esto de la falta eh, de los protocolos que debemos de, de seguir, para que todos volvamos a la, a, la, a la nueva normalidad. Si seguimos así, esto va para largo, señores. Veloz, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, señor director.